Buenos días, acabamos de leer un largo pasaje que podríamos calificar de compartición de los panes y los peces. Me gusta también dejar claro que están siempre los peces. Se trata de un tema que se encuentra en los cuatro evangelios y prácticamente hablan del mismo tema. Incluso Juan. Y todos terminan de la misma manera. Que después de haber compartido los, los panes de cebada y los peces. los peces, Jesús les invitará a recoger los trozos. Y llenaron 12 cestas de los trozos. Que son para... Israel. Hasta aquí tiene su la palabra tiene su dirección. Pero lo que resulta extraño es que Jesús, en ese caso que leemos hoy, inmediatamente después de dar este señal, apremió a los discípulos a subir a la barca y adelantarse a la otra orilla. ¿Por qué los apremió? Mateo, Marcos, Lucas, no dice nada. Juan sí que lo dice. Lo querían forzar para hacerlo rey. Y Jesús se retiró al monte y los mandó al mar para que subieran a la barca. Bien, aquí estamos hoy en el texto que leemos hoy. ¿Qué ha ocurrido? Están muy nerviosos. Había llegado su hora. Finalmente había dado el señal que todos esperaban. Y ahora no, no lo utiliza. Se va al monte ahora. Y no quiere saber nada. Con la interpretación que ellos le quieren dar. Son los discípulos, en el fondo son los doce. ¿eh? Los que intentan dar sentido, su sentido a esta multiplicación de los panes y los peces. Resulta que ahora vamos a ver las consecuencias. sé si cuando oscureció, estaba él solo, Jesús como siempre está solo, en el monte, orando. La barca se encontraba en este momento en medio del mar, zarandeada por las olas. Sí, el mar de Galilea, hay olas, pero para que haya una gran tempestad debe ser un viento muy fuerte. Este es un huracán, pero de otro signo. Es que el viento les era contrario. ¿Ah? Van contra el viento. Ir contra el viento es ir contra el espíritu. Se enfrentan. A lo que Jesús quería que entendieran, y ellos no tienen ningún interés en entenderlo. Bien, hacia la cuarta vigilia de la noche, ven que Jesús viene hacia ellos paseando sobre el mar. Esta expresión, no cabe duda, la encontraréis en la Torá, en el Pentateuco, en el Génesis, cuando Yahvé se paseaba en el Paraíso. Para Jesús todo es un paraíso, Ese pasea. Para los otros, las olas, los zarandean zar zar la barca y están a, a punto de irse a pique. No lo reconocen, es un fantasma. Aquí no se trata de Jesús resucitado, es Jesús de la tierra, Jesús, Jesús concreto que han hablado con él tantas veces, pues ahora piensen que es un fantasma. Y por el miedo dieron un gran grito, miedo, grito, todo va junto. Al momento Jesús les habla diciendo, coraje, yo soy, en una vuestra expresión que hemos encontrado ya otras veces, es la definición de Yahvé, yo soy no servirá para nada a ellos. Dejad de tener miedo. Entonces Pedro le responde, Señor, si eres tú, duda, ¿eh? Ordena, como siempre, mandamientos, orden, órdenes, sí, Señor, que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Ordena. Jesús le dice, ven. Y habiendo bajado de la barca, Pedro se puso a pasear sobre las aguas yendo hacia Jesús. O sea, hacía lo mismo que hacía Jesús. ¿eh? Pero al percibir el viento violento que ellos mismos habían levantado, tuvo miedo, y ya estaba el miedo de nuevo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Miedo, grito! ¡Señor, sálvame! Al instante Jesús, habiendo extendido la mano, como quien no hace nada, se acercó a él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Habiendo subido ellos a la barca, por tanto ha subido también Jesús, ¿eh? el viento ameno, cuando está Jesús, no hay viento contrario. En momentos como vivimos en este momento tan difíciles, la comunidad sabe que si Jesús está en el centro de la comunidad, no hay bien canal que pueda contraer.